Sí, señores. Y comenzamos nuestro contenido y es que Mujer contó todos los fiscales que indagan a ex procurador. Y es que la noche del pasado lunes, las autoridades del Ministerio Público desataron una serie de allanamientos a propiedades del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, y otras personas en un operativo que posteriormente fue denominado Operación Medusa. Entre los imputados en la investigación está Rainier y Elizabeth Medina Sánchez, quien al igual que Alejandro Girón Jiménez en el caso Coral, se ha posicionado como pieza clave de este proceso. Y es que Medina Sánchez está colaborando con los fiscales al confirmar su rol en el grupo acusado de integrar una asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos picante lo del procurador de nuevo señores ahí está está todo saliendo a la luz después del apresamiento del procurador y el allanamiento tiene audio del video vamos a escuchar qué dice vamos a escuchar qué dice señores tal cual he dicho a mí nadie me ha llamado a mí nadie me ha convocado a mí nadie me ha dicho nada y estoy aquí voluntariamente Mateo, para ver de hijo, qué vamos, se trata hijo, todo este proceso de investigación y persecución. Veremos qué tienen las autoridades que decir. Me darán una explicación, me preguntarán. O si tienen una orden de arresto, bueno, pues que nos sometan a la justicia y nos veremos en la justicia. Pero ya bueno, no muchísimas no gracias, gracias a la justicia, señores. señores. No Ahí vemos al público vociferándolo a la calle lo corrupto Y eso fue cuando inventaron la procuraduría, él dice que nadie lo buscó que nadie lo llamó, que él fue voluntariamente. Sí, así, voluntariamente. El señor El Bicrepo. Digo, El vicrepo no, es eh. <risa> Jean Alain Rodríguez. <risa> Ay, Angel. Me, me recuerdo un poco ahí a, a El vicrepo Tú te sabes una canción de, de Elvis. Suavemente Me acuerda cuando yo veo el señor procurador Jean Alain. Me acuerda esa canción suavemente. Pero ahí está. Ahí no eh. le quedará suavemente, tan le quedará. Están cayendo. Están cayendo, están cayendo. Tan cayendo y dice diga, que no le avisan, pero a, a, a Brulín con ese chofán no te van a saber. No le sabían, queda de tú. otra, él está haciendo eso que para que vean que él no tiene nada, que no tiene miedo, que él está limpio de pecado. Y eso es una manera de que de desmarea un chin, pero ya se sabe. Mareo, diga que, que eso es mareo, que él claro. está mareando, va Así a seguir. Mismo, ¿eh? Y ya la gente lo dice, para cárcelo corrupto. corrupto. lo corrupto señores, ¿eh? y van a seguir cayendo esos corruptos. ¿Usted que le hizo daño a este, a este país a través de, del poder? Del gobierno, prepárese, que lo suyo llega. Duerma no, y con un calzoncillo junto a como ellos están Tanto eso imputado como la Rainer Elizabeth, también Alejandro Girón Jiménez, del caso de La Coral. O sea que uno tras de otro que están dentro de esta investigación, de esta Operación Medusa. Operación Medusa, si fue bautizada esta operación, ¿eh? Cuídense de la Operación Medusa, los corruptos que van detrás de ustedes. Ahí momento. está, el señor Lerbic, digo Yangalai Rodríguez Salud, salud jóvenes. Salud. ¿todo bien? Salud, amable eh, No sé si ustedes se acuerdan cuando este señor eh, Quiso, o la humilló A la hoy procuradora sí. Miriam Germán sí, Cuando sí. ella era juez eh, Y también eh, hizo mucho Mucha maldadita, ¿usted me entiende? Sí, sí. Que el pueblo se la iba guardando Se la tenía exactamente O sea, es bueno que cuando usted tenga una posición en un puesto no subestimar a los demás, ni humillar, ni hacer daño. Mira ahí, el pueblo. Ah, no, ayer en la capital, estaba haciendo eh, esto, esto, ¿cómo es? Eh, calderazo. Ajá. ajá. Oye, sí. ya tú sabes, en esos residenciales. Celebrando, porque que, o sea, Él creó archivos a gente inocente. Claro. Y claro. expediente a personas inocentes. Y ahí la está pagando. Y ahí claro, lo está pagando. Claro, es que el mundo da muchísimas vueltas. Y usted no sabe cuándo le llegue su turno Y a él ya le llegó Y le llegó. Sí, con fuerza, porque como decía Mabel La gente lo tenía guardado lo que estaba pasando Y vean, por eso es que se está pidiendo Y hay, ya está en algunos casos De personas que están posicionadas En este nuevo gobierno Que sean políticos En diferentes cargos transparentes Que necesitamos transparencia dentro de ellos Que los culpables Que hayan cometido los hechos, pues paguen Y los inocentes ...que puedan salir con pruebas que tengan. Entonces, eso es lo que necesitamos ahora en nuestro país. Mucha transparencia, exacto, ¿eh? Mucha transparencia, que estos malhechores nada más no se adicen un sonido de par de días... ...y después de que, que lo vean por ahí, que, lo como la vez, que agarraron los corruptos, duraron una semana preso... ...y ya tú lo estabas viendo, hubo uno que después de preso vino a hacer campaña aquí, política... Uh. Hacer <risa> mítines y cosas así. No sé. ¿Qué tú dices y entonces? ¿Para qué? ¿Para qué, no? pa qué? Entonces vuelven después que caen presos por corrupción, vuelvan a la política como que no ha pasado nada. ¿eh? Exactamente. Que si lo tienen sometido por hechos que ha cometido, pues que pague por los hechos, que se claro. quede ahí la cantidad de, de años de, de año. dependiendo de que lo hayan acusado. No es para hacer una bulla en los medios, duró un mes, un par de semanas con esa operación medusa ahí, ahí, ahí, ahí. Y después se desaparecen las medusa. Y que devuelve Nadie sabe en qué quedó. Nadie sabe cómo pasó, ¿por qué? Porque eso ya como que ya es normal aquí. Y tiene que terminar. Que devuelvan, que devuelvan lo que cogieron. Que eso es lo que el pueblo quiere, que devuelvan. ¿eh? Sí, porque también vale. eh, eh, eh, el tema central de Medusa es sobre eh, que él evaluaba evaluaba las cotizaciones de las cárceles. Sí. Entonces, aparte de también eh, el, el contable, de él que también ya está presado eh, el dinero efectivo, lo manejaban en efectivo. Y era una corrupción al desnudo, ahí terrible a otro nivel. Entonces, como tú dices, esperamos también que devuelvan todos esos robados desde el pueblo. Uy, todo todo eso, impuestos, claro. que lo devuelvan para atrás. Le, caute, le cauten bienes, apartamentos, carros, vehículos de esos que ellos tienen, que sabemos que tienen muchas cosas. ¿eh? Claro, eso es lo que dice que el pueblo que se devuelva todos esos engaños, todos esos trabuqueos, al fin y al cabo. Perdón. Mm. Mm. La mascarilla. <risa> <risa> que se devuelva todo eso al pueblo y ya necesitamos respuestas. Y ojalá que no se queden a medias y que este caso pueda llegar a sus finales y logremos y que el pueblo tenga lo que quiere: que es todo eso, esa corrupción, ese traboqueo que hicieron con lo del pueblo. Pues vuelvan nuestras manos de nuevo. Sí, atrás. exactamente. Ahí está ahí está eh, el Ministerio Público Independiente trabajando. Sí. Óyeme bien: diciendo juristas o sea, abogados, que nunca en la historia dominicana se hubiese visto apresado un procurador del, del país. Nunca, nunca, nunca, nunca claro. en la historia. Solamente ahora, porque tenemos un ministerio público independiente. Y algo histórico. Algo histórico, hermano, sí. o sea, Luis a ha hecho historia. Ha hecho historia. Yo creo que el está pueblo está historia. contento, el pueblo claro. está contento con lo que está pasando. Sí. ¿Cómo que se contento, está hermano? Está contento porque Mira, están cayendo a... los pejes gordos. No, y que ha habido un cambio con esas dos mujeres, Jenny Berenice, y Miran Germán, con ese caso. O sea, ahora que ellas han sacado la luz, de todo todos esos corruptores, ¿no? desde que ella entraron, empezaron su función, los encargos que le puso el presidente Luis Abinader y lo han hecho, y han estado trabajando y yo le tengo realmente una admiración a Jirín Mirenice, porque ella en esos juicios mira, no tiene filtro, para decirte las cosas arriesga su vida, pero ¿por qué? porque hasta sí. ella misma, te ha puesto está también cansada de todo esto y que ella ve y vela por los ojos de nosotros y por todo lo que está pasando y está buscando la solución y el cambiar todo lo que está pasando. Bueno, que siga así, Jenny Berenice, y que ella la cuide de, de lo malo, que en estos días había dicho un atentado para ella. ¿eh? Así es. Y si ella misma lo de yo creo que fue ella misma que lo descubrió. Eh, sí, sí, eh, lo descubrió otro fiscal, otro fiscal y eh. le pasaron la información a ella. Esa investigación, eh, investigación. Ya hay un apresado, sobre todo, claro. ¿no? pero están buscando la forma de ver qué, cuál fue el, el autor intelectual sí. claro. sobre su atentado. Que pero, creo que. <ríe> Como dicen urbanamente y barrial, la macó feo, porque la. yo creo que van a salir de ese. Rápido ¿Realmente? <risa> sí, sí, creo creo que Para sí Para ella le tienen una protección Un cuidado grandísimo Como te digo O sea, a ella no tener miedo Ni como ese filtro Ni ni tapar la cosita Como esconderla Que ella lo dice Y sabe lo que está bien Y lo que está mal Entonces ella arriesga su vida Lo que sea ya como que estoy dispuesta A lo que venga Pero lo que está bien hecho Hay que sacar Lo que está mal hecho también claro. Que eso Lo que antes no Antes la otra jueza Era como que No, porque me den abajito Y yo no puedo Porque puede pasar eso Y lo otro ya no ella, me dieron este encargo para yo hacerlo dignamente y transparentemente. Y lo va a hacer así, ¿eh? Claro, lo está haciendo. Ojalá que aparezcan más mujeres así como ella y más hombres también de valor, que, que, que se atrevan a denunciar las cosas que son aquí en República Dominicana para que se, acabe, para que se acaben estos relajos con estos políticos. Así estos mismo. ladrones de cuello blanco, ¿eh? <risa> porque son ladrones. Así mismo es. ¿eh? Ladrones de cuello blanco. Sí, porque no, mira, mira, mira eso. Eh, un procurador, mi hermano, o sea, en vez de poner ejemplo porque es, es el jefe del de Ministerio Público. Es el jefe de la Fiscalía. Es el que acusa a un corrupto. Es el que acusa y que hace lo malo. Él mismo está haciendo lo malo. O sea, eso tiene que acabarse, ¿sí, mi hermano. O sea, como dijo una vez Quirino, estamos siendo gobernados por delincuentes. Sí. O sea, si no. Sí. Porque es que se supone que si tú me acusas a mí de, de, de, de corrupto, bueno, pues tú tienes que poner ejemplo. Sí. Yo corrupto. Y a ti te acuso de, de, de, de corrupción. Entonces no estamos en nada. Dime, ¿en qué está? para. No ¿Dónde estamos nada. No estamos en nada Y estamos esperando el reto de otros eh, Peje pues, lo Que la gente menciona mucho No vamos sí, a Que no. vienen sí. por ahí No te apures Que eso viene en la por vuelta por ahí Sí que no, le, y y Queremos verse, que, que llegue ese día No y después de, de esto acontecido Con Yenalain Pues su mamá sigue saliendo Yo estaba viendo Un artículo Esta mañana Que su mamá Incluso le pusieron El meme de la señora No que mi hijo no roba Mi hijo lo que atraca Algo así Creo que era el meme De la señora que había pasado Y la señora sigue Defendiendo a su hijo La mamá de Yenalain Que no es Que, que de es un hombre puro que él no hace eso Que yo soy su madre Y yo sé porque usted tiene que ponerse mi papel En mi rol, pero como su papel y rol de madre En casos así No es apoyar a su hijo cuando usted sabe que su hijo Hace lo malo claro. Y más cuando ya el pueblo sabe Porque el dominicano es el más tigre Y el que más sabe el más tigre. Entonces ella no está logrando absolutamente nada Saliendo a decir sí que mi hijo es un puro Mi hijo no hace esto Porque mi hijo de sangre pura Mi hijo lo que ha ayudado a este país Ha ayudado en que en robar. Chula. y robar. Y le llegó su hora, claro. Le llegó su hora a, a Elvi, que digo a. Janay. Otra vez elvi Crespo, una <ríe> es Que soy idéntico. De... Sí, sí el, a, como hombre. esas facciones de Kirin pronto, de la nariz de los ojos. O sea, la, la última sí. vez que elvi Crespo estuvo aquí en el país se tiró una foto con él. Que... ¿En serio? Sí, sí. Y, se, él, él, él fue a la procuradoría a, a conocer su gemelo. Wow. De, per, per, perdido. Oh, oh. ¿Eh? Y lo encontró. Y lo encontró ahí.